Interesante, bienvenidos a las entrevistas con Founders y VCs de Latinoamérica. El día de hoy me toca estar eh, con Courtney McColgan, CEO de RUNA, con quien vamos a platicar de muchas cosas, de mucho interés y de mucho aprendizaje. Pero déjenme platicarles de RUNA. RUNA ofrece una solución de software basada en la nube para cambiar la forma en la que se pagan las nóminas y se gestionan los recursos humanos. Se fundó en 2017 y tiene sede en México. Querida Courtney, Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, yo me encanto de estar acá. Pero, pero empecemos con algo. Yo, yo siempre me quedo corto con estas descripciones de las compañías. Yo sé que tú me puedes decir mucho más. Pero, pero cuéntame, ¿sí si acerté? ¿Sí ¿Si, si, si va por ahí mi sí. descripción de, de Runa? Perfecto, no. Nosotros siempre, siempre digamos que estamos hormizando la nómina. Cualquier persona que han calculado la nómina para su empresa sabe que es un proceso muy manual. Con muchos pasos. Este, siempre hay errores. Este, nosotros organizamos todo. Eh, 15 minutos, 4 clics, este, para una empresa de 30 empleados. Caramba, super. Mira, estuve leyendo muchísimo de ti, de lo que has hecho. Yo sé que todo el mundo ya ha contado tu historia. Cabify, tres ciudades a 120, dos compañías que vendiste, que fuiste a Stanford, que fuiste a Berkeley. E eres una mujer privilegiada, con mucho. Eres una mujer... Que, que ha tenido la oportunidad de estar en lugares maravillosos. Pero, pero me llamó la atención algo de todo lo que fui leyendo. Tú hablas mucho de la One Billion Company. One Billion Company, One Billion Company. Es como, como, como un patrón. Mi pregunta con la que vamos a iniciar. ¿Cómo construyes una compañía de, un, así de una One Billion? ¿Cómo, ¿Cómo la construyes? ¿Qué tienes que hacer para llegar a eso? Bueno, siempre como hablando con emprendedores, este, mi recomendación es pensar para tu negocio qué significa eh, un billón de dólares, ¿no? Para nosotros, para llegar a un billón de dólares de valoración, necesitamos llegar a 100 millones de dólares en ingresos anuales, que para nosotros es cuatro, 40 mil empresas. ¿No? Tengo que servir 40,000 empresas para lograr mi unicornio de un billón de dólares, ¿no? Si hago algo más, genial. Puedo ser más arriba, pero por lo menos esto es mi línea, ¿no? Entonces tenemos este número en la pared, 40,000 empresas. Y es eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué features necesitamos lograr? ¿Qué servicios necesitamos este, hacer este, para lograrlo, no? Y para nosotros eso significa un por, un por ciento del mercado mexicano. Increíble. Ahora mismo con esto que tienes tan claro, ¿cómo vas, eh? O sea, en estas 40,000 compañías que quieres atender, ¿en, en, en, qué, ¿en qué lugar te posicionas hoy a mitad de año, del 2021, queriendo salir de esta pandemia? ¿Cómo vas? Nosotros, honestamente, veamos que eh, estamos recién empezando. Pensamos mucho que estamos en los primeros cinco minutos de un partido de fútbol, ¿no? Este tema mucho más tiempo, ¿no? Creo que para ser honesto, nuestra visión no es solo de lograr un billón de dólares. Este, nosotros veamos como México como primer lugar y la nómina primer producto. Entonces, okay. lo que queremos hacer es después de entrar con la nómina, hay muchas más cosas, este, otros productos que puedes poner encima. Por ejemplo, eh, tenemos en pruebas un producto que es este, salary on demand o adelanto de sueldo, ¿no? Hoy día, este eh, depende del día, este, tú puedes adelantar el sueldo antes del final de mes con un clic a través de este, tu module de empleados en RUNA. Eso es un producto. Hay otros productos del lado de la empresa. Si una empresa no tiene todo el dinero de pagar su nómina hoy en día, puede financiarlo con un clic en, en la plataforma de RUNA. No tenemos este producto aún, pero ya estamos trabajando en ello. Y desde ahí hay muchos más beneficios que podemos poner en la plataforma donde tú puedes compartir los gastos entre la empresa y el empleado, o puede ser 100% cubierto por uno u otro. Y nosotros no queremos proveer todos los servicios, pero hay un mundo de servicios, plataformas de wellness, gym pass, seguros, vales de despensa, este, préstamos de nómina. Hay mucho más que nosotros podemos integrar con ellos y ofrecer sus productos este, y hacer los descuentos en la nómina para acceder a los este, productos este, que ofrecemos como beneficios en la plataforma. Ahora, que me queda claro esta parte que me estás exponiendo. Sin embargo, atacar un mercado como, como el mexicano requiere, digo, no solo de capital, sino de, de, de mucha visión y quizá de muchas manos. No estás hablando de 140 millones de personas. Vámonos a, a, a, al punto del, del capital. ¿Has tenido que levantar eh, ronda de inversión? ¿En qué ronda te encuentras? Eh, eh, y, ¿Y qué has hecho con, con, ese, con ese dinero? ¿Qué has hecho con ese capital? Sí, nosotros hemos es, levantado dos rondas de capital. En total, 25 millones de dólares. Eh, 70% de ese capital nosotros hemos invertido en el producto. Eh, okay. Esto no es normal, es muy alto. Eh, la razón es porque nuestro producto es lo que nos permite de vender. Eh, yo no puedo llegar a tu puerta y decir, oye, déjame correr tu nómina en mi plataforma. Y tú dices, sí, claro, aquí es mi nómina o oh, no puedo procesar tu nómina porque no tengo ese concepto o no tengo ese tipo de trabajador. Entonces no puedo mentir en lo que tengo y en lo que no tengo. Entonces tengo que ser súper claro con lo que puedo procesar. Y esto es el reto de la nómina, que no es lo mismo en cualquier estado en México. diferente por estado, diferente por esquema de pago. Hay muchos esquemas de pago en México y lo que hacen en México es diferente de lo que hacen en Brasil. Todas las instituciones donde tenemos que reportar, todos los impuestos son diferentes, es la uh, vía expresa con los bancos, es diferente en cada país. Todo eso significa una gran inversión en producto. Y háblame de una cosa, ¿eh? ahora que dices que este 75% lo has eh, metido al producto, al desarrollo, ¿qué, qué, ¿qué tecnologías estás manejando? ¿Qué has conectado? ¿Han creado algo dentro de RUNA? ¿Qué, qué sucede con la tecnología? Sí, claro. Este, bueno, la mayoría de softwares antiguos de nómina este, es un gran calculadora, ¿no? Es simplemente como ayuda de hacer todos los cálculos en lo que tienes que pagar. Desde ahí, el resto está en tus manos. Mucha suerte, ¿no? Eh, los otros pasos que la gente tiene que hacer es, tienen que pagar la gente. Entonces, tienen que meterse en los cuentas bancarias, activar el mollo de nómina o hacer las transferencias uno por uno. Nosotros no. Nosotros hemos integrado con bancos y puedes pagar directamente a través de RUNA. Después de pagar, tienes que tembrar la nómina. Este código de QR que está en los recibos, esto tienes que subir, es este, un documento y baja otro. Nosotros este, hacemos a, esto adentro de la plataforma. Y la última parte que son la parte de impuestos, este, reportando, pagando todos los impuestos. Otra vez, software <risa> antiguo, suerte, Este calcula lo que tienes que pagar, hacer el reporting, y después haces el pago. En Runa hemos organizado seguro social y preparamos todo el resto es a través de la plataforma. Entonces, toda nuestra visión es que queremos organizar todo, pero poco a poco hacemos atacamos, atacamos una cosa, una cosa, una cosa. Mm, ya. Yeah. Y mira, ahí por, poniendo esto de una cosa, una cosa y que vas poco a poco integrando, eh, eh, cuéntame, ¿cuál es esta tecnología que estás viendo para Runa que les vendría muy bien integrarla? Porque mira, te voy a decir una cosa. Esto de las inteligencias artificiales se, se está, es, es un super golpe. Todo el mundo quiere trabajar con eso. No, no todos sabemos qué hacer, pero todos queremos hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué, qué, qué, qué nuevo le quieres integrar a, a tu y, software? Ahí nosotros tenemos algo en, en camino que va a darte como un aviso cuando hay una nómina muy diferente que otra nómina, ¿no? Basado en tus nóminas, este, las percepciones y deducciones por empleado, si hay un pago que parece súper raro, van a hacer un check diciendo, oye, eso fuera de normal para tu nómina. ¿No? Esto es donde nosotros hemos visto como la aplicación de AI, y tenemos algunas cosas en prueba. Que hay un error check automático este, a través de la plataforma para que no haces un pago incorrecto o que otra persona haciendo la plataforma este, no puede hacer un pago un poco fuera de normal, ¿no? Eh, eh, Otras cosas que hacemos es menos de como, Breakthrough Technology es como creando este backend infrastructure que nos permite de hacer las conexiones esta, a las instituciones de gobierno. Porque muchos no tienen APIs, no es como abren su puerta y nos permiten de conectar. Nosotros tenemos que crear un software entre nosotros y ellos de hacer la conexión automática, ¿no? Y esto es, es otra vez como una inversión en tecnología. Totalmente. Cuéntame una cosa. ¿Cómo estás llegando a tus clientes? ¿Dónde los encuentras? ¿De qué manera haces esta entrada y les dices, vénganse para acá, pruébenos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo los encuentras? Bueno, eh, tenemos varias so que son referidos de otros clientes. Eh, sí. También nosotros estamos activos en redes sociales. Um, nosotros este, producimos un montón de contenido. Créeme, si buscas oh. calculadora bruto a neto, Calculadora aguinaldo, runas ahí. Hemos creado un montón de recursos gratis para mucha gente que están tratando de entender la nómina. Eh, justo nosotros, hay una tendencia ahora en México de migrar la nómina de outsourcing a insourcing debido a cambios en la ley. Y nosotros hemos producido una guía de 30 páginas de cómo hacerlo como paso a paso, ¿no? Entonces. Oh. Esto es donde generamos mucho interés, pero también interés en cosas que son súper útiles para manejar sus empresas. No estamos pidiendo que compras Runa, pero ya tómanos en cuenta cuando llegas a este momento en tu empresa, ¿no? Si no, antes usa los recursos gratis que nosotros tenemos. Y afuera de todo tema de contenido, por supuesto, usamos marketing digital como cualquiera en Facebook, Instagram, LinkedIn. Estuve viendo también los temas eh, de, de lo que estás haciendo o de lo que quieren hacer en Brasil. Y cuando yo entiendo Brasil, pues se me viene SoftBank y se me vienen un montón de fintech súper duras, súper grandes. ¿Con quién estás platicando en Brasil? ¿Qué estás haciendo para entrarle a este mercado tan grande? Sí, creo que mucha gente tiene mucho miedo de Brasil, ¿no? Y <risas> recuerdo cuando estuve en Cabify, lo mismo, ¿no? Teníamos operaciones en tres países cuando yo entré y preguntaba, pero ¿por qué no estamos en Brasil? Porque es el mercado más grande, es como todos juntos, ¿no? Y dijo no, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y después nosotros entramos Brasil y de, claramente no era lo mismo, pero igual era un gran mercado y hemos logrado mucho. Entonces, desde el día uno pensaba, después en México es Brasil, este, si no voy a empezar con Brasil primero. Eh, empezamos con México primero porque varios temas, un gran mercado. La nómina es lo más complejo en México. Si puedes lograr México, puedes lograr cualquier país en América Latina. Wow. Um, es muy complejo. ¿eh? Um, sí. eh, varias cosas, ¿no? Pero al final, este, nosotros pensamos en Brasil por tamaño del mercado. La nómina es muy diferente que una aplicación de taxis. Una aplicación de taxis, si funciona en México, va a funcionar en Colombia. Hemos como lanzado países como yeah. mes después de mes después de mes, ¿no? Obviamente hay retos logísticamente de operar en otro país, pero la infraestructura mucho es muy similar, ¿no? Tienes que cambiar quizás cómo pagas, qué plataforma uses de pagar, pero el resto es como Google Maps y como conductores SM y descargando apps. En Runa como pagas de bancos en México es diferente con cómo pagas bancos en Brasil. Este, el gobierno de Seguro Social en México no es lo mismo que el, el Departamento de Seguro Social en, en Brasil. Entonces ahí empiezas de ver, todas las leyes laborales son completamente diferentes. Entonces tienes que crear una plantilla por país. Entonces no voy a hacer de esa gran inversión si no hay una gran oportunidad detrás. Y la oportunidad más grande es como fuera de México y Brasil, en términos de tamaño del mercado. En temas de nómina, todos los países son complicados. Es lo mismo cosa. Muchas leyes laborales, muchos cambios siempre. Este, ningún departamento de gobierno con un API. Entonces, me da igual de punto de vista de infraestructura, solo que el, el mercado es mucho más grande, ¿no? Me encanta escucharte con esta claridad y con esta honestidad que tienes que te agradezco. Pero, pero entonces, nada más para aclarar el punto, ¿Es, si, si están operando en Brasil o van a entrar a Brasil o, o, o, o qué pasa? Nosotros hemos tenido operaciones en Brasil más que un año. Eh, entonces, lo que hicimos con Brasil era, teníamos la opción de crear otra runa en Brasil o reconstruir runa para permitir la misma plataforma de operar en México y Brasil. Y hemos escogido la segunda, más complicada, más tiempo, pero a largo plazo mucho más económico. Entonces y ya, tenemos operaciones. No estamos públicamente operando. Pero el siguiente año probablemente vas a ver noticias más públicos. Increíble. Muchas felicidades por eso. Y qué equipo tan, así como tú, tan arriesgado, tan aventado, ¿no? Como que, como que se avienta tu equipo junto contigo. Dime una cosa, Kuni. Yo veía, bueno, que eh, tenías inversionistas eh, como Salesforce que había invertido, como alguien de Gmail, como, ¿sabes? Así. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con tus inversionistas? ¿Cada cuánto hablas con ellos? ¿De qué hablas con ellos? Platícame un poco esta parte. Sí. Uh, como un emprendedor maneja sus inversionistas es diferente. Cada uno es diferente. Okay. En nuestro caso, tenemos un grupo de inversionistas individuales que son súper potentes y me han ayudado mucho a construir Runa Y otros que son más institucionales, como los fondos de inversión de Semia o más grandes, ¿no? Entonces, nosotros mandamos un update una vez al mes con un link a un Excel con nuestros números, ¿no? Yo, yo doy un pequeño resumen, tres párrafos, Eso es lo, que, lo bueno, lo malo, eh, lo que está en camino. Eh, y están mis inversionistas, que son parte de mi directorio, que obviamente ocupan un poquito más porcentaje de la empresa. Eh, nosotros tenemos una, una reunión de directorio una vez al Q para una hora. Y yo mando un resumen escrito, 10 páginas de todo lo que pasó. Y hablamos este, sobre uno o dos temas adentro. Entonces, es una conversación por Zoom o antes en persona sobre cómo las cosas están yendo. Me queda súper claro. Muy interesante. Eh, vámonos a, a, a la siguiente pregunta, al siguiente cuestionamiento. ¿Por qué crees, Courtney, que, que Runa está mejor posicionado hoy por hoy para resolver el problema de, de, de la nómina de, de los recursos humanos que cualquier otra solución? ¿Por qué tendrían ustedes que ser mi elección en, en, en este caso. Sí, que justo es una buena pregunta y estuve hablando con, sobre ello con mi esposo el otro día. Es como, ¿por qué okay. es el momento ahora para los mm. latinos de adoptar la tecnología para eficientar sus negocios, no? Y cuando piensan mm. como mm, tus padres, ¿no? su generación, ¿no? siempre había, número uno, tecnología no era parte de su vida. Dos, era súper, súper caro, y muchas veces una gran inversión sin mucha recuperación de la inversión en eficiencias, ¿no? Entonces, hay este miedo de piezas en Oracle, y ISTAP, esas grandes empresas, implementando dos años, 20 mil dólares, y nunca nadie en la empresa entiende cómo usarlo, ¿no? Había muchas empresas tradicionales este, con dueños más tradicionales, con maneras de hacer las cosas más tradicionales. Ahora no es así. Como la gente, incluyendo los mismos dueños, hoy en día, toda su vida puede manejar en línea, puede comprar cosas en línea, en Mercado Libre, puede manejar su cuenta bancaria en su celular, piden taxis a su puerta, dinero a su puerta, comida a su puerta. Entonces, quieren la claro. misma eficiencia en su workplace, ¿no? Quieren trabajar de una manera más eficiente, no quieren tener los procesos tan manuales cuando en su vida personal es tan eficiente. Entonces, poco a poco la gente empiezan. De acercar más la tecnología en su, en, en su vida de negocio, ¿no? Y la otra parte de eso también, la tecnología es mucho más accesible económicamente, también en línea. Pueden probar gratis, ¿no? Este, pueden usarlo sin firmar contrato, ¿no? Pueden usarlo un mes, si no me gusta, me voy. Esto no era posible hace 10, 15 años, ¿no? Y toda esta mezcla, cree, creo, está creando un momento perfecto para la adopción de. Software de negocio, ¿no? Para América Latina. Ok, va. Me queda claro de los tiempos que estamos viviendo y, y, y por qué el estar mejor posicionados que otros. Eh, vámonos a un tema que es muy importante para todos los que somos founders y, y que tenemos un equipo. Y, y precisamente es esto, el equipo. Cuéntame, ¿cómo, cómo te rodeas de gente capaz? ¿Cómo, ¿Cómo te rodeas de esos elementos que van a empujar o jalar junto contigo la compañía? ¿Dónde los buscas? ¿Dónde los encuentras? Eh, cuéntame un poco de tu equipo, ¿sabes? Es una mezcla. ¿eh? Creo que cualquier founder, mi recomendación es LinkedIn. Métate a LinkedIn como... <risa> yo en las noches, la gente está en Instagram, su TikTok, yo en LinkedIn. Buscando <risa> perfiles, creando mis listas de gente que quizás un día voy a tocar, eh, quizás no para hoy. Tengo listas encima de listas encima de listas. Um, y sigo conectando con gente interesante porque nunca sabes, ¿no? Um, y creo que es importante, particularmente, como los primeros personas que entran en tu equipo van a traer el siguiente día, el siguiente día, ¿no? Entonces, yo hago entrevistas con casi todos que entran a la empresa, um, oh. sin importar si es un área donde conozco mucho. Si es un desarrollador, obviamente, no voy a hacer una entrevista técnica. pero ya este, puedo hacer un buen como filtro, si es un cultural fit para la empresa. Entonces, para nosotros LinkedIn funciona muy bien. A veces Headhunters funciona muy bien también, eh, depende del rol y todo, um, pero mucha gente como ya hemos visto a través de como búsquedas de LinkedIn. Y nosotros, recomendación súper fuerte en relación a uh, contratación es hacer una prueba que va a mostrar exactamente si esta persona Puede hacer el trabajo o no. No quieres adivinar, ¿no? Es como, déjame, si es una persona de marketing y quieres saber si ellos pueden calcular de cuánto cuesta un lead hasta cuánto cuesta un venta, dale un Excel con muchos de números y dime cuáles son esos costos y entrégame los resultados. No no puedes confiar que simplemente su título muestra lo que pueden hacer, particularmente depende de la como etapa de tu negocio. Cuando eres más joven, no menos de como 10 millones de dólares, tienes que meter tus manos en todo y necesitas líderes que pueden meter sus manos en todo. Y la otra parte cultural es como puedes filtrar bien, pero nunca realmente sabes hasta que entran en el equipo. Pero es otra cosa. Puedes tener una persona super capaz, pero, pero si no lleva con tu cultura, cómo piensas, cómo tratas a la gente, no va a funcionar. Y, y dime otra cosa sobre el equipo. Hoy por hoy, ¿qué te hace falta? ¿Hay algún perfil que dices, cómo me hace falta este perfil? ¿Hay algo? Siempre, ¿no? Creo que para nosotros <risas> lo más difícil en RUNA ha sido, yeah. bueno, en el mundo desarrolladores, senior, siempre son súper difíciles Unicornios, este. Pero por otro lado, para nosotros es muy difícil ha sido como eh, gente que maneja un producto. La, el producto de runa, si piénsalo, es como hay muchos números detrás, es como muchos cálculos, hay muchas fórmulas, tienes que leer la, la ley local y convertirlo a una fórmula. Es como mucha matemática que cuando piensas en otro producto, otra vez regresando a taxis, probablemente no es lo mismo, ¿no? Entonces, un Product Manager que funcionó para acá probablemente no es lo mejor Product Manager para nosotros, ¿no? sé sí es difícil encontrar el perfil correcto. Increíble, no sé si esto contestó tu pregunta. Sí, sí, sí. No, te lo digo también porque a veces pienso, eh, eh, todos deberíamos estar buscando ir a, a, a una preparación como esta, a una aceleración como esta, todos, o, o no, le, o sabes, sabes o sea, no, Ajá. creo que no. La comunidad, como me gusta la gente como parte de la comunidad, han hecho un buen filtro, pero lo me, tú puedes self-capacitar como auto cómo hacer tu negocio, ¿no? Mi primera recomendación para cualquier founder, cualquier persona en un startup, no necesite ser un founder, Excel. Okay. Entiendes cómo manejar Excel. Cualquier cosa que vas a hacer es Excel. Marketing digital son números. Operaciones son números. Servicio de cliente son números. Es todos números. Es como tienes que ver eso, llegan, esto pierden, esto ganan, por qué, o okay, que ahora hay gente atrás y procesos atrás y contenido y diseño. Hay miles de cosas que afectan los resultados, pero no puedes medir nada ni cambiar nada si no entiendes cómo traquear y optimizar día por día, semana por semana, ¿no? Y además, como cuando empiezas a crear tu negocio, muchas veces, como. Quieres ser dueño de este negocio en cinco años? ¿Cómo vas a saber? Yo en Runa, yo he creado mi modelo, yo he visto, yo sé dónde va a estar Runa en como cinco años, diez años. Feliz, creo que ya puedo penetrar el mercado por este número de SMBs, puedo trabajar con este número de contadores. Este necesito ese número de productos, necesito estar en X número de países. Mi equipo va a ser 50% gente de producto o 40% gente de logística, o 40% gente de ventas, ¿tú quieres estar en una empresa así? Es como, esas son preguntas que tienes que hacer si vas a dedicar tu vida a construir una empresa. Idealmente antes de empezar, antes de empezar, porque inversión es inversión, pero la persona que está invirtiendo más que cualquier otra es tú, porque sí. es tu empresa, es tu tiempo, es todas las horas del día, por 10 años por lo menos. De déjame preguntarte algo. Porque a lo mejor estoy cayendo en una trampita yo solo, y aparte estoy metiéndome a mi equipo de esa trampa. Fíjate, ahí te va. Yo para soportar mi operación, ahorita somos seis, pero para soportar mi operacioncita me, me, me sostengo en, en Monday, en Notion, uh -huh. en Copper, en, en pequeñas herramientas. La cosa es, a veces estas herramientas me quitan el sueño, me distraen, me cansan. Uh -huh. No es una pequeña trampa esto de estar usando estas herramientas. ¿Qué opinas? A lo mejor podría limpiar mucho más. ¿Sabes mi soporte? No, de todas maneras hay como muchos sistemas, ¿no? Muchos muchos sistemas, ¿no? Y ya llegas a un punto donde a veces digamos como, bueno, es bueno de ver los dashboards en algo bonito, pero dame la data en Excel y voy a mirarlo, ¿no? Día a día, siempre en varias cosas regresamos así, ¿no? Creo que tienes que ver la, la utilidad de esas cosas, cuánto tiempo tienes que invertir en ellos, de cuántos valores sacas de ellos y, y cuánta inversión, ¿no? Y también cuál es el plan de tu negocio. Para nosotros no es simplemente que ponamos vender a vender porque el plan es de escalar, ¿no? Siempre nuestro plan de día uno no es de distribuir 10 ni 1000, es como 40 mil de arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy en día, tenemos multiplicar por 10. La única manera de duplicar es si sabemos lo que hicimos ayer, ¿no? Entonces, lo bueno de sistemas este permite hacer data y replicar procesos, ¿no? Pero... En equipos más chiquitos, a veces no necesitas grandes sistemas tampoco. Hay varias como equipos dentro de Runa que todavía operan muy chiquito a través de Google Sheets, este PPTs, este calendarios, funciona bien, ¿no? Solo cuando empieces de escalar, este y necesites moverse a un ritmo mucho más rápido, ya empieces de ver como el valor de sistemas. Pero no todo es mejor con sistemas y muchas veces con cinco o seis personas. Probablemente no estás sacando todo el valor, ¿no? Claro, ah, es una trampa, te digo que es una trampa. Eh, me quedan dos caminos y, y ya vamos a terminar. Un camino tiene que ver con el futuro de Runa y otro camino tiene que ver con temas un poco más a título personal. Me voy a ir primero con Runa. Eh, cuéntame, eh, mitad de 2021, parece que estamos saliendo de la pandemia. ¿Ves otra ronda? ¿Estás viendo otra ronda de inversión? ¿Quieres cerrar algo? ¿Y, y, y, y, y qué más ves en el crecimiento de la compañía, no? Claro, eh, bueno, están linkeados, ¿no? <ríe> um, creo que el eh, futuro de, de Runa, este, bueno, visión grande es como estamos en todos los países con una plataforma de nómina y esto sí. como marketplace de servicios este, eh, para las empresas, tanto los empleados, ¿no? Um, creo que eso es súper, súper claro en nuestras mentes. Uh, para llegar allá, este, hay un camino, ¿no? Primero tenemos que escalar en México, este, lanzar algunos, este, productos, este, financieros y este, seguir expandiendo nuestro servicio a otros países. Principalmente Brasil sería el siguiente mercado para nosotros. Um, esto es como visión de una para el siguiente dos años. Um, y sí, siempre, siempre estás levantando capital, pues. <ríe> si eres un emprendedor, nunca dejas de vender. Um, entonces, siempre estamos buscando buenos socios, minutos. pero probablemente estamos y vamos a cerrar. <ríe> no estamos al nivel de, de buscar 100 millones, que creo que cuando veo TechCrunch y todas las este, revistas, siempre veo como, acabo de levantar 150, 12". No estamos en eso. Estamos en double digits todavía. <ríe> Me cansa mucho todo eso, tienes razón. Últimamente ¿no? en, en México han empezado a salir los unicornios, pero como margaritas, plu, plu, plu, plu, un montón de unicornios. Real, cada día, como boom, boom, boom. Es que bueno para la región. Nunca, para los que están Buenísimo. pensando en emprender, nunca ha sido un mejor momento de emprender y en América Latina es el momento. Sí, en 25 días se vino Bits o se vino hoy clip o ayer clip, se vino, ¿sabes? Total, sí, hoy día. Ya. Es, es increíble. Muy bueno para eh, México. Era súper claro que esto va a pasar. Este, nosotros abrimos nuestras oficinas en 2018 y yeah, ya era yeah. súper claro que la sede de startups va a ser México en América Latina, soy segura que bueno que lo dices de esa manera nos emociona mucho a todos y seguramente nos compromete que tú tienes un compromiso bien bien especial bien particular y, y me voy a ir a esto eh, bueno la vida de emprendedor de founder no es sencilla pero si a esa vida le, le, le sumas pues quieres mamá y quieres esposa y que quieres pasar tiempo con tus hijos y con tu pareja y todo eso cuéntame un poco cómo le haces o sea dime serio, cómo le haces? Bueno. A no, no hay mentiras acá, como mi, mi vida ahora es súper desbalanceada. <ríe> como <ríe> mi hijo favorito es Runa y ha sido así por los últimos dos, tres años. Um, pero no es para la vida, ¿no? Runa está creciendo como mis niños este, y poco a poco tiene más personas cuidándola, cuidándola hasta que puede caminar solo, ¿no? Y eso es como pienso en la empresa, ¿no? Me necesita mucho más en los primeros cinco o seis años este, versus en los siguientes seis años. Nunca voy a dejar una, nunca voy a dejar mis hijos, pero quizás la atención que va a dar uno va a cambiar en camino, ¿no? Y, y creo que, como cuando empiezas en este camino eh, de ser emprendedor, tienes que saber esto, que va a ser como por lo menos diez años duro, ¿no? Este donde la mayoría de tu tiempo vas a invertir en esto entonces debes ser algo que disfrutas, yo disfruto mi día, es como me encanta, no puedo esperar de levantar y meterme en el siguiente fuego que tenemos en Runa, es como me encanta la gente con quien trabajo, me encanta que cada día es diferente y lo más me encanta es que estamos haciendo algo que importa, que va a impactar positivamente los pymes en América Latina, y estoy dejando esto al mundo, ¿no? Y es algo que si yo no existía, quizás no pasaría, ¿no? Y esto creo que es lo más que emociona a cualquier emprendedor, que lo que estás haciendo es de alto impacto y de valor. He disfrutado, querida y mucho esta conversación. Este cierre me pareció maravilloso y te lo agradezco por esta apertura que tienes para con todos. Este, hace poco, bueno, no, más bien, de mis entrevistas, el 5% son con mujeres, el 10% son con mujeres. Quiero, quiero más mujeres, quiero más mujeres. Eh, eh, eh, ¿Tienes también un compromiso en ese, en ese lado? O, ¿O no lo sientes así? ¿O sí lo ves así? Platícame un poco este sí, tema de, no. de las mujeres. Ajá. Nunca he sido mujer muy así hasta que como empecé a tener hijos. Este, ahora tengo mi hija y mis hijos y quiero que tienen las mismas oportunidades he visto un poquito de ese balance en ese sentido en el mundo de tecnología, en el mundo de finanzas y aún más en esos dos mundos en América Latina. Entonces, desde sí. que empecé trabajando acá, empecé poco a poco eh, de, de levantar la voz un poquito más sobre las mujeres. Es decir que, bueno, si tienes la opción mujer o hombre, mil veces voy a mujer la mujer porque necesitamos más mujeres, ¿no? Al final es como... Es como hay un desbalance y la única manera de corregirlo es contratar más mujeres. Entonces en Runa nuestro senior management team es 65% este mujeres. Este puedo contratar a una mujer en vez de un hombre lo hago varias veces en áreas que tenemos si es muchos hombres digo siguiente contratación es mujer punto. Es lo mismo que es 100% mujeres Muchas mujeres acá tenemos que balancear contrato un un hombre no pero creo que obviamente en el, en el mercado. Siempre hay un desbalance más en el lado de, de mujer, ¿no? Entonces, si sí, vi recomendación a, a cualquier empresa, es, en tu management team, pon una mujer para que puede ser una iniciativa desde arriba de tener mujeres más representadas en la empresa. Y por último, si me permites, yo, yo trabajo con mi esposa, es, es mi socia. Es, Ay, es mi co es, es, es Imagínate, en el, la mañana en la oficina, en no la tarde bueno, y en no, la noche vemos No puedo trabajar contigo. Y, y, y, y el tema es por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo o sea, Digo, tú no trabajas con él, pero, pero de todos modos, ¿cómo compaginas? ¿Cómo haces que esto case, que esto tenga sentido para todos? Porque al final del día, todos queremos tener una buena relación, ¿no? Con nuestras parejas y, y a, largo, a, a largo plazo. Entonces. ¿Qué te funciona? A es como cualquier relación de, de co-founder también, ¿no? En Runa no tengo co-founders, pero siento mucho que mi senior management team, como trato como co-founders, no hago una decisión y simplemente bajo la información a ellos. Eh, todos están involucrados en, en opinando sobre la decisión y, y quiero tener su, su apoyo, ¿no? Um, creo que es lo mismo en, en temas de co-founders, ¿no? Es que necesitas tener división de tareas. Eso es tuyo, eso es mío. Y yo hago mío como sea, y tú tuyo como sea, pero no voy a meterme en tuyo. Um, y hacemos esto mucho también con mi esposo en la casa, ¿no? Yo manejo eso, tú manejas esto, es así. Um, saber cómo pedir ayuda cuando no sabes. Este, necesitas una segunda opinión. Um, y lo más importante es de hablar cuando hay este, fricciones porque, Particularmente en esposo o esposa, es que hay fricciones en trabajo y no dicen nada y salen en otros lados, ¿no? Entonces, eh, funciona a través del Senior Management Team también. Si estás enojado con alguien, alguien como te decepcionó, háblalo, ¿no? Es como, claramente no es, la, no es nuestro, no levantamos todos los días diciendo, quiero decepcionar a alguien, no quiero hacer mi trabajo bien. no. Todos nosotros lamentamos con buenas intenciones de hacer nuestro trabajo bien, pero no siempre sale así. Entonces, hablamos por qué corregimos en el futuro y es así. Y creo esta parte de hablar es súper importante y los feedback loops, súper importante. ¿eh? Mil, mil gracias, Courtney, por todo esto que acabas de compartir con nosotros, con la gente de... interesante. Eh, pues, nos vamos. Muchas gracias, de verdad, por, por esta plática. No, gracias a ti. Muy emocionada de estar acá. A mis amigos de Interesante, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos.